Hola a todos os voy a explicar una manera muy sencilla de grabar la pantalla de nuestro escritorio. Lo vamos a hacer con QuickTime. QuickTime suele venir instalado de serie en Mac pero también puede instalarse en Windows y lo solemos utilizar para ver vídeos. Voy a buscar, lo abro y en este caso voy a seleccionar New Screen Recording en File nos permite seleccionar el micrófono si queremos con micrófono o no y si queremos que se vea el ratón o no. En este caso lo dejo. Le doy a grabar y ya si pincho aquí en el medio me grabaría como este vídeo me grabaría la pantalla completa del escritorio, pero también nos permite seleccionar el área pues, que nos interesa grabar. Vale, quiero grabar solo esto. Y ya está. Selecciono, está Recording, está grabando y cuando termino, vuelvo a QuickTime y le doy a Quit. Ya está. Como con cualquier video documento, le pongo un nombre y lo guardo donde yo quiera. En este caso, en el escritorio. Ya está. Ya está disponible para mandarle a nuestros estudiantes o a nuestros compañeros de trabajo. Hasta luego.